Avia y a la televisión, un continente de culturas. La siguiente semana el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y su padre tendrían que llegar a La Paz para declarar por el caso golpe de Estado. Para la oposición boliviana el 2019 hubo un fraude, para el oficialismo hubo un golpe de Estado. Según el informe del GIEI hubo una ruptura del orden constitucional. De ahí en más, la sociedad entró en la dicotomía del relato fraude o golpe de Estado. Además, se ampliaron las investigaciones contra quienes comandaban las fuerzas del orden en noviembre del 2019. Estamos hablando del excomandante de la policía, Yuri Calderón, y Williams Calimán, que además de pedir públicamente la renuncia de Evo Morales, Williams Calimán le puso la banda presidencial. A Adams. Sin duda alguna, la siguiente semana será la semana judicial, no solamente en Bolivia, sino también en Estados Unidos, donde está detenido Arturo Murillo. ¿Qué pasará en las audiencias y declaraciones de la semana judicial? Esto es Irreverentes, bienvenidas y bienvenidos. La semana judicial será la siguiente en nuestro país, ¿cómo arranca octubre? Estamos, por supuesto, en esta quinta noche irreverente con nuestros irreverentes de siempre. Andrés Huanca, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Muy buenas noches a todos. Bienvenidas a Yuri. Y bueno, nos vemos ahorita en los irreverentes. ¿Cómo estás? Isabel Bustamante, buenas noches. Muy buenas noches compañeros, muy buenas noches Sayuri, qué lindo tenerte hoy entre los panelistas. Y también está el tercer irreverente, Gabo Villalba, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Diego? Muy buenas noches, buenas noches Andrés, buenas noches Isabel, buenas noches Sayuri, un gusto compartir con todos ustedes esta noche. Bueno, ya que los tres hicieron el spoiler de nuestra cuarta irreverente, <risa> le damos la bienvenida, ¿cómo estás? Sayuri Losa, un gusto tenerte, buenas noches. Diego, buenas noches, buenas noches Gabriel, Andrés, Gaby. Y por supuesto Isabel. a la audiencia de Avellala. Isabel, uh -huh. perdón, soy pésima con los nombres. Es uh -huh. mi venganza porque todo el mundo se olvidaba de mi nombre. <risa> nos contaba <risa> pero, ¿no? Por lo sí. complicado que... Sí, sí, sí, pero bueno, aquí vamos. Y también, bueno, siempre me encanta estar en Avellala, es un canal muy querido. Y pues a ver, ¿cómo nos agarramos del chongo esta noche? Presten atención, va a estar suculento. <risa> a ver, vamos a conocer el perfil de nuestra cuarta irreverente que hoy... Nos acompaña porque Alem, como decíamos anoche, no, va, no iba a poder estar hoy Así que tenemos una cuarta irreverente ¿Quién es? Sayuri Loza, a continuación, por favor, vamos a presentar la información Sayuri Loza, historiadora por la Ibaraki Women's Junior College Además, directora del Archivo de la Memoria Histórica del canal RTP Intérprete de idiomas japonés, aymara, latín e inglés Diseñadora de moda, artesana y bailarina de danza árabe y tribal fusión. Así que no le vamos a pedir a Sayuri ni que nos hable en latín ni que hagas danza tribal. Hoy. ¿Por qué, ¿Por qué no? Hoy no. Pero vamos a verla pronto. No, si, si, si llegamos a, a mucha controversia, pues podemos resolverlo con un, un duelo de danza. de, danza, de baile. <risa> de to, de baile podemos bailando. cerrar la noche con una... danza. Es viernes es, viernes, es viernes. <risa> Muy bien, entonces arrancamos con el tema que hoy vamos a hablar. Eh, un tema bastante interesante, bastante debatido y que nos tiene eh, durante casi dos años en esta dicotomía. Hubo fraude, fue un golpe de estado. De fondo escuchamos la canción y la música de y Ike, a quienes agradecemos porque nos, nos han cedido esta canción para que forme parte de Irreverentes. Así que, ¿qué pasó el 2019 en Bolivia? ¿Qué pasará la siguiente semana? Que no vamos a reconocer esos resultados que le dimos el plazo de 48 horas y dijimos que renunciamos. Vamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales presente su renuncia. Sugerimos al presidente del estado que denuncie su mandato presidencial. Cuando han de seguridad? La preocupación que tiene respecto al mensaje del presidente Morales o expresidente Morales de su renuncia de haberse gestado un golpe de estado es totalmente falso. Y la historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que eh, fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan. La irreverente justicia cita a Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, la siguiente semana para que declare por el caso golpe de estado acá en La Paz. Pero no solamente a el gobernador de Santa Cruz, sino también a su padre, eh, también a, citarían al expresidente Jorge Tuto Quiroga y al excandidato también Samuel Doria Medina. ¿Qué va a pasar la siguiente semana, Sayuri? Claro, yo, hágame empezar a mí, ¿no es cierto? Claro, por Yo supuesto. soy historiadora, estudio el pasado, no el futuro. Pero claro, es que esto es acostumbrado en nuestro país, ¿no? Bolivia está siempre plagada de conflictos políticos, ¿por qué no podemos negar que esta es una persecución política? Sino, ¿por qué no lo citan a declarar a Evo? ¿Por qué no citan a declarar al ex ministro de gobierno? ¿Por qué no citan a Quintana? Si ellos saben, no, pero no, pues porque así somos en Bolivia. Les apuesto que si ganaba Mesa o Camacho, los perseguidos serían otros y estarían también en la cárcel Y los futuros héroes también serían otros Quizás voy a jugar a especular A futurología Digamos que a Camacho lo pillan y lo meten a la cárcel, cosa que yo no creo Apuesto dos trancapechos a que no va a entrar en la cárcel Porque en este país los ricos no van a la cárcel Los ricos negocian y Camacho es un gran negociante, si no véanlo Hace poco, para él los indígenas no representaban nada. Hoy ha ido a recibir al contingente de la marcha indígena de los, de los indígenas de Tierras Bajas. Entonces Camacho va a saber amarrar muy bien, él sabe negociar. Por eso hasta ahora no está en prisión. Pero en caso de que Camacho entre a la cárcel, ¿saben qué va a pasar? Nos vas a dar dos trancapechos. No, a eso padre, es padre. cada uno. Bueno, dos trancapechos y dos gracias pero lo que va a pasar es que probablemente se victimice, en 2012 Evo Morales también fue encarcelado y fue procesado, es posible que Camacho termine siendo víctima termine saliendo libre y termine candidateando para la presidencia y si las cosas van como van, porque el MAS está más preocupado por perseguir a sus enemigos políticos y por consolidar la narrativa del golpe, que si estaban otros hubieran consolidado el asunto del fraude, pero es lo que está tocando. Pero todo el 2020 eh, tuvieron todo el tiempo necesario para desmontar la narrativa del golpe e imponer ¿Quién? la del fraude, el ¿Quién? gobierno de Janine preocupada en robar plata de los respiradores y en ponerse a ella. Carlos como Mesa candidata. pudo haberlo hecho. Carlos Mesa pudo... Carlos Mesa estaba no, más no, no. ocupado en Car ser no, candidato. Carlos Mesa puso la denuncia respecto a fraude. Él puso, pero él nunca no, se presentó no, pues. a presentar pruebas. Eso pudo haber sido durante el año entero. Se pudo, ¿sabes haber, de, ¿por se ¿por pudo qué? haber demostrado durante todo ese año las más de 600 denuncias de sí. supuesta corrupción. Y qué? no se hizo porque no habían las pruebas. Y no, ¿Los políticos, han ido por ¿Los? acuerdos ¿Los políticos. ¿Quiénes hicieron los acuerdos Ay, políticos? Averemos que pues, no la a iban a meter. A ver, a a Yuri, a ver pregunta, vamos a iba a entrar? por qué? Porque ¿Por ¿Por estos, estos señores, políticos? estos señores que viven en la zona sur, en el mundo cara y en una burbuja, creyeron que el más jamás iba a ganar. Y, y eso es lo que pasa cuando tú hieres a alguien y no sabes que puede despertar y te puede matar. Oye, una es un juego una pregunta político. Evo dijo que si se le quieren abrir procesos que se les abran Él lo dijo, ¿no pero ve? Pero no le van a abrir bueno, pues pero se podría. No le tú, van a abrir Tú podrías Tú podrías Yo no le voy a para bueno, abrir para qué le voy a abrir No A mí qué me pero, importa Pero la pregunta es esta Podrías, pero no lo haces Pero para la pregunta, qué lo voy a hacer Si alguien le mete yo proceso par... Si alguien le mete proceso a Evo Eso hace inocente a Camacho No, yo he dicho eso He dicho eso. Has he dicho, dicho por qué no está ahí en el. Es, y eso cosas quiere decir aparte, que Camacho no sea inocente. Aparte, pero eso no quiere aparte. decir que Camacho. O sea, por y eso. Que mismo, Camacho esté no quiere decir que vos sea culpable. Eso me refiero. Yo no he dicho. He dicho por qué no se hace. Además, nadie está culpando a Camacho. Estamos en una sociedad democrática. Lo que se sí ha hecho ha sido llamarlo a declarar. Que Exacto. no es acusarlo Como de ser testigo, culpable. ¿no? Sin embargo, tampoco. Evo está declarando y debería hacerlo porque okay. fue el principal protagonista de 2019. Es él quien renunció. Es él, él quien salió. Él, él, él, he dicho ¿Qué? que claro, pues ha hecho fraude. Yo he dicho fraude. A ver, a Fraude es un delito, conspiración es otro delito. Yo he dicho que ha conspirado, penal. no he dicho que ha conspirado. No pongas palabras en mi boca. No estoy diciendo eso. Le has dicho que Evo Morales fue el principal protagonista. A Evo lo Morales se lo acusa claro. de supuesto crimen de fraude. una cuestión. Evo Morales Ahora que está no, no, no, por no. sedición, conspiración. Aquí seguramente el Gabo nos va a dar un poquito más de detalle Pero son cosas distintas Pero no, no, no, no no. Lo que se está a, haciendo a es una abriendo. investigación sobre los sucesos de 2019 sí. O no, se lo debería y, y, ¿Y, no, no, no, no, no, y además, segundo, se, se está otras otras que no. Y además también se debería convocar a otras personas Se debería convocar a Adriana Salvatierra <risa> Se deberían convocar también a las personas del más grande estado En esa reunión fue a declarar? Sería interesante también a Víctor Borde y lo que le hicieron a su hermano Pero aguárdame un ratito sobre el caso golpe, la irreverente justicia, y tan cuestionada justicia en nuestro país, ¿debería convocar a Evo Morales a declarar? Ha sido el actor eh, fundamental como víctima de una subversión del orden constitucional vigente. ¿no? Eh, no nos podemos perder, está el artículo 161 de la Constitución Política del Estado, está el artículo 169 que nos explican taxativamente y no se pueden instrumentalizar como en su declaración eh, afirma Janine Áñez, yo he instrumentalizado el reglamento del Senado, he instrumentalizado la constitución política del Estado. Nuestras leyes no están para ser instrumentalizadas, están para cumplirse. Dice, si no se puede, si en caso... A ver, vamos a leer textualmente. Parágrafo primero del artículo 169. En caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidenta o presidente del Estado, será reemplazado o reemplazada en el cargo por el vicepresidente o vicepresidenta. Y a la falta de este, por el presidente o presidenta del Senado. Renunció. A la falta de este, por el presidente o presidente de la Cámara de Diputados. En ese último caso... Se convocarán a nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días, no te dice. Y vamos a retroceder Ahora leer hasta el, primera de septiembre. el 170 también, por favor? A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, yo no voy a responder a tus eh, órdenes que me des acá frente al, al resto de los panelistas. Es que no, nadie te Lelo está dando órdenes. Solo se te, te estoy pidiendo si puedes leer el artículo Lelo. 170 de la de Constitución. Lo vi instrumentalizado como la dañas. Y hay otra cosa, Gabo, ¿no? Ahorita, mientras que busco el, el, del... uh -huh. el artículo 170, Gabo, también hay algo que no deberíamos eh, desconocer, ¿no? Y pasarlo de largo. Eh, tú trabajas en el Senado, ¿no? Entonces, debes conocer el reglamento interno del Senado. Entonces, también debes saber lo que dice eh, el artículo 40, ¿no? de ¿Y el 170 qué dice? Perdón, el artículo 35, ¿no? También el artículo 40 y el artículo 42 del reglamento de la Cámara de Senadores. Pero empezaremos con ¿no? el quórum también, ¿no? Está a ver, la... también, a ver, ¿qué dice el artículo? Estos bueno, artículos? tú estabas en esa sesión. Yo no, en ese del Senado, baby. Yo no me meto en temas del Senado, porque estamos hablando del reglamento Pero después del bajaron Senado. a la Cámara de Diputados. Lo que, haya, lo que ha pasado en el Senado, la verdad, yo lo desconozco. De repente estábamos en diputados y ya han bajado. ¿Qué ha, qué ha tú pasado Tú estabas ahí? en diputados Estaba en cuando diputados, arriba... ¿sí? Bueno, entonces, retomando, ya que Diego me está cambiando el tema, pero... No, no, no, bueno, retomando, estoy buscando el bueno, artículo retomando. 170 porque no lo dijiste, de la dale, Constitución. Dale, dale. Eh, te estoy el ayudando. Artículo, por ejemplo, el artículo 35 ¿no? eh, de la Cámara de Senadores, ¿no? entre el 40 y el 42, te dicen que cuando hay ausencia de presidente, el primer vicepresidente puede tomar el cargo del presidente. Uh -huh. Del segundo vicepresidente... Había pasado lo propio en este reglamento, asume la segunda la no. primera vicepresidencia ¿Podemos buscar, y después por favor, artículo asume 35. 35. 35. artículo 35 del reglamento de la Cámara de, la Cámara de Senadores. Es, el artículo 35 es como se elige a principios de año, el artículo 40 eh, te uh -huh. dice cuáles son las funciones del de primer vicepresidente, y el artículo 42 te dice cuáles son las funciones del segundo vicepresidente. Una pregunta, sí. ¿sí? yo no sé, yo nunca he trabajado ahí en el Senado ni nada, pero ¿no se supone que la presidencia le corresponde a la bancada mayoritaria? Por supuesto que sí. Había ausencia de poder, señores, o sea, yo no ¿Cómo? sé en qué... La es, gente ya, no ver, podía llegar ya. por fuerza y no, querían no, no, llegar. No, no, no, no, había claro, muchos diputados no. que estén más que estaban ahí adentro sería bueno no, yo que que No, yo, la yo puedo dar así testimonio respecto Para terminar mi intervención, ¿cómo la fuerza minoritaria Podía subrogarse la representación estatal en un vacío de poder, que muy bien lo dice Isabel, que se puede interpretar de esa forma, pero eh, la prelación presidencial está clara en la Constitución Política del Estado y también en el Reglamento General de la Cámara de aquí Senadores. Aquí es el artículo 170. No baja, sino, el si, no bajaría, si no bajaría hasta, hasta el portero de, de la Asamblea Legislativa, que podría ser. Vamos a momento un momento, algo, un momento por también, favor. Isabel, no, vengado, Isabel, que Isabel, hay que decir. Había ausencia de poder. Isabel. Estábamos viviendo en anarquía total. ¿Por qué? Porque quien era la presidenta de la Cámara de Senadores, quien debió asumir el rol, era Adriana Salvatierra. Uh -huh. Y renunció al cargo. Renunció sí. Estaban quemando viviendo casas en de, los total. Masistas, y no de los masistas No solo de los marxistas, también de opositores no, de También de opositores No puedes negar es, que han igual ha habido que sí, pero ya me Adriana Y decía, compañeros, vamos a dar la vida Por el movimiento, vamos a dar la vida Por el instrumento político ¿Y eso qué importa? ¿Debería morir? Pues, ¿Debería dar la vida? Va a morir. ¿Y lo que va primero que es eso es ha sido eso negociar? ¿Han negociado los de capos? De ningún partido político, señores Aquí muere la gente, de los políticos, ha muerto. ¿Estás sí. diciendo ¿A quién les ha matado? ¿A dar la ha matado? matado? ¿Saben los nombres eso? de estas personas? Que pero sí ella si decía que iba a dar la vida. Han ¿No Ha muerto, eso. ha muerto. ¿Quién muerto de los altos jefes del, del MAS o de los altos jefes de comunidad ciudadana o de cualquier otro partido, bueno, el Camacho hermano, entraba el, aquí, Camacho el entraba aquí, te digo de los políticos, de, murió, de la murió, de ¿Murió? Y cosas peores Porfa. incluso. peor que morir, Su hay dina, algo peor que morir claro señores, sí. claro que si, sí, hay algo peor que morir, vivir en un país donde lo único que importa es el poder y la política, fíjense, este país es precisamente la muestra de esto, mientras estamos discutiendo si fue golpe o no fue golpe, está muriendo gente, no tenemos salud, no tenemos educación, el cerro rico de Potosí se está derrumbando, estamos discutiendo por banalidades, estamos en discusiones bizantinas, que si hubo golpe, que si no, ¿y qué? Ya está el más en el poder nuevamente, ya se ha hecho una sucesión constitucional. ¿Qué más quieren? Y aquí no se está tocando ni las muertes de Sacaba y Sencata se ni nada. Están haciendo el proceso claro por sí. el golpe. Es, porque no, lo, que esta interesa, tiene que declarse, porque lo que les interesa de es la base. A Fernández y por si las aquí estuviera la comunidad ciudadana, mm. Y si el presidente fuera Carlos Mesa, estaría pasando lo propio. Porque ese es el problema del país. Nosotros tendemos a darle lo que, lo que quiere a nuestro amigo, a limpiar nuestra imagen, a hacer caudillos, a decir, soy el más bueno, mírenme, soy víctima. Perdón, y mientras tanto creo, somos creo incapaces está de hacer un el trabajo que deberíamos hacer como gobernante. Con respecto a los procesos judiciales. Ya sa, eh, salió la orden de detención la ver, por la masacre. A golpe, ver, vamos, ¿no? vamos. Están discutiendo a ver? por el golpe, no es por bueno, bueno cosa. Bueno, bueno. Fue no. golpe, no fue golpe. Léeme el artículo, léeme no, el otro. No, Me no. tienen podrida. Estoy harta. Realmente estoy harta, discúlpeme. Pero es que están discutiendo. ¿Qué léeme esto, léeme el otro. ¿Qué importa? Sayuri, ahora deberíamos Tú que eres especialista en historia. ¿Qué va a pasar en la historia? ¿Qué van a leer nuestros hijos o nuestros sobrinos eso del, depende, pues, sobre qué va a escribir la historia? Eso depende de quién gane. Por eso les digo, hay la posibilidad de que Camacho sea presidente, porque el más está mirando al costado y está más preocupado, ¿Qué es lo que hizo también el MNR, ¿no? Engrandece, el, MNR, engrandece. Sí. el MNR en su momento fue el partido que le dio el voto universal y la ley INRA a, a, a quien la trabajaba, la, la, la, la reforma agraria pero después empezó a vender, enajenar, a preocuparse más por su imagen, a hacer promesas, y el MAS está yendo por ahí, y a mí me Ahora, apena mucho, porque el MAS era la gran esperanza que teníamos miles de bolivianos, millones de bolivianos, que votamos por Evo Morales, y quisimos que un indígena estuviera en el poder, pero llega un momento en el que las cosas se empiezan a poner totalmente complicadas y ya está. Queremos quedarnos para siempre en el poder. Quiere el pueblo, me he pedido. ¿Por qué tenía Evo que, que, que, que volver a re, re, reelegirse? ¿Acaso no podía salir.? una gestión y poner a Arce o a cualquier otro. ¿Acaso no hay gente capaz aquí y volver sí. nada? No, vamos a Diego, voy a ser bastante no taxativo sentido. con esto. Discrepo contigo, querida Sayuri. Si, obvio, vas a discrepar. Ah, pues. discre y está bien, tengo derecho. tengo por supuesto, derecho a discrepar Por supuesto. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Eh, y estamos acá también hablando y analizando. Lo que tú decías, y hago colación de eso, querida Sayuri, eh, tenemos que, pues... Enfocarnos en las víctimas Esas 37 personas muertas Más de mil personas heridas Más de mil detenidas ilegalmente Y les apuesto que acá nadie del panel Siquiera conoce o me puede dar dos nombres De una víctima de Sacaba, O dos nombres de una víctima de Sencata No, no nos interesa A la gente no le interesa eh, ni siquiera seguramente en sus apuntes o en, o en la discusión que nos hemos venido a plantear el día de hoy eh, Me pueden dar los nombres Y yo sí he preparado los nombres de todas esas víctimas Que son las de Sencata que ha acontecido el 19 de noviembre Y miren, sus edades oscilan entre los 22, 30 años, 24 años y 23 años Y ninguno es alto dirigente del MAS, dinero. Se sacaba que ha acontecido el 15 de noviembre, 10 personas fallecidas Y sus edades también oscilan entre los 20 a 30 años, ¿no? Y estamos hablando de que a esas personas es a las que les tenemos que dar justicia, reparación y verdad. Porque ha habido pues una subversión del orden constitucional vigente acá en Bolivia y los que desconocen el golpe de Estado en Bolivia, los que desconocen la subversión del orden constitucional vigente en nuestro país, también desconocen y le están dando la espalda a esas víctimas, a esas personas que han muerto. Lo que y... pasa es que ustedes le ponen, les ponen una bandera política a los muertos, no les ponen una bandera de bolivianos, en la asamblea. Cuando hemos pedido que, que se haga un minuto de silencio por todos los muertos, tanto de izquierda como de derecha, ¿qué ha pasado? Nos han abucheado. Nos han, nos han hecho un escándalo. ¿Por qué? Porque solo hemos pedido un minuto de silencio por todos los muertos. ¿Quiénes pidieron ese minuto de silencio? Lo, eh, si no me equivoco, lo pidió la diputada Norma Piérola y después todos aceptamos ¿no? de oposición y le dimos el apoyo. Pero lamentablemente la bancada de, del Movimiento al Socialismo lo tomó tan a la mala ¿no? y les decíamos, pero ¿por qué hay muertos que valen más y muertos que valen menos? No estamos ahorita poniendo una bandera política en sí, Richter ¿no? ni la Lidia Patti se acuerdan, que es la Lidia Patti la que está siguiendo el, el proceso. Aguárdeme, guárdense de de por Isabel, favor lo peor, mejor para pues. el segundo bloque. Tenemos que irnos a una pausa y al volver seguimos hablando de la irreverente justicia. ¿Cómo valen más los muertos ¿no? que los vivos? La siguiente semana. En el transcurso de todo que eh, fue mi padre que se los militares para que no salgan. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Esta noche irreverente, picante, esta quinta noche de irreverentes por Avia Yala Televisión, un panel de lujo. El tema, la irreverente justicia... Golpe, fraude, la narrativa, las narrativas, las audiencias, las declaraciones. Hablando de declaraciones, vamos a recapitular este video, que es justamente a raíz de este video que citan al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y a su padre. Vayamos, por favor, a recapitular nuevamente este video. Y la historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que eh, fue mi padre... Que cerró con los militares para que no salgan. Muy bien, eh, cito textual, repito textual. La historia fue tan hermosa que mi padre fue el que cerró con los militares para que no salieran a las calles. Un civil puede eh, hablar y transar, acordar con los militares que se rompa la orden de mando? A propósito de eso, Diego, yo voy a coincidir en algo con Sayori de lo que decía anteriormente. A mí también se me hacen pequeñeces estas cuestiones del reglamento de las cámaras, de que por eso vamos a decir que fue golpe. En realidad estamos hablando de que fue golpe porque se interrumpió un orden constitucional con la conspiración de ciertos sectores políticos que involucraron a fuerzas internas del Estado, las fuerzas armadas y las fuerzas policiales que no cumplieron con su orden constitucional. ¿no?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 ahí ya puedes hablar de un golpe, pero nadie lo dice porque ustedes tienen una, les dan el, un Justamente, un justamente en eso y Sayori, justamente por es eso estamos importante. de acuerdo Sayori, justamente Cabacho por eso estamos de acuerdo puso a tres ministros uno el del caso de la, de la violación manada y otros Justine, dos Justine, más. ¿no? Muy Justineana. bien Sayuri, entonces estamos y, de acuerdo, estamos con, de acuerdo esto, con eso, con lo que con no esto, estamos de acuerdo Sayuri es que tú culpes a los masistas y lo que los mismos masistas no, sufrieron, que tú digas son que fueron todos perseguidos porque ratas, ellos hicieron eso. Todos, o sea, si no, si, fueron si, si, perseguidos gente de base nada, y gente alta. Ah, gente, gente alta. Hay gente Ah, pero que... la gente alta no perdió a sus hijos, no perdió a sus padres, eh, no perdió eh, a sus eh, familia. Eso es un grupo de camachos, no de los masistas. Sí, Tú estás responsabilizando a los masistas. No es que les el decreto para que asesinen. Tú estás responsabilizando a los masistas de las masacres. Es indolencia la tuya, es indolencia. Por la persecución. Tú por atacar al más, por atacar al más capaz o sea, de instrumentalizar cree las muertes de los pueblo, masacrados. Pero no lo hacen. Y en el momento en que se den cuenta, les va a pasar lo que al MNR. Tú instrumentalizas las muertes para atacar al Camacho mar. va a ingresar poder. Y si no Camacho, a poder. Y a Camacho, a va a retroceder de. en todo lo que se ha avanzado para el mundo indígena. Tú dices que para con Para la esto... gente que ha estado constante e históricamente ignorada. Y eso es lo que no lo entiende. Con esto lo que ocurriría es que Camacho se encumbre a la presidencia u otro similar ¿Por qué es lo que ¿Y pasa? ¿Y qué pasaría, llego, por ejemplo, ¿por a vamos Llevo, oh, llego, a seguir jugando la llego, llego ¿Y qué pasaría? Así breve para darle quiero, paso quiero, a Gabo. Quiero tomar la palabra, creo que ya también, déjeme, pues déjeme hablar un poquito. Pero, pero interrumpen, hay que ser irreverente. Denle espacio al profe. Gracias, gracias, gracias. Claro, Mira como el Andrés que así agarra y te dice, yo voy a decir, así tiene que ser. Si no, guagua que no llora, no me a decir. A ver, dale guagua, llora. No Bueno, guagua va a llorar ahora, Pero no nos mame, por favor. No, no, a ver Isa, estamos en horarios todavía, <risa> Va, televisivos. Vamos, vamos, vamos. Eh, hay que también dar pie a toda una casta oriental ¿no? que existe, hay una disputa, eh, lo decía Sayuri, entre los Caballeros del Oriente y los Caballeros Toborochi. Eh, el padre de Luis Fernando Camacho también fue presidente del Comité Cívico de Santa Cruz en los años 1981 y 1983, esta familia, la de Camacho, estuvo vinculada a los Panama Papers, también en los escándalos y esquemas de, de offshore, de fortunas, de ocultamiento de fortunas. ¿no? Entonces estamos hablando también de un trasfondo económico. Todo, todo lo político, Sayuri, tiene que ver también con intereses estrictamente económicos. ¿no? Si no pagaran tanta plata por ser diputado, no, nadie querría ser diputado. La si evasión... no hubiera tantas manipulaciones y tratos, y camacho, man, man, man, les voy a hacer les voy a hacer un juego. Lo que, lo que más me preocupa es eh, que cómo le puedes hacer eso a tu propio padre, ¿no? Decir, mi papá se robó con los policías Porque y con los no militares sabía, pues, y por eso y por eso su padre, el señor, a su edad avanzada, habrá tenido los tratos. Era un que sentimiento teniendo. de culpabilidad. Sí, los audios cuando Evo Morales pide que se acerquen las ciudades para Son que encuentre no alimentación, ¿no? Entonces muño, de qué estamos hablando. En realidad estamos hablando aquí. A ver. Evo Morales y Luis Fernando Camacho, que no son tan diferentes. ¿Por qué? Porque a ambos les encanta polarizar el país. A ambos les encanta agarrar y decir, la izquierda, al otro la derecha. ¡No! Aquí les he dicho, aquí se trata de hablar de bolivianos, no se trata de seguir hablando de izquierdas, de derechas. La cosa es agarrar y encaminar nuestro país hacia adelante. Ahora, voy a hacer un juego, pero tienen que ser súper breves, para que sea dinámico. Si tú fueras el juez de esta causa, de la causa denominada golpe de Estado, ¿cuál sería tu veredicto? Adentro todos. Sayuri. Sucesión inconstitucional. Tienen que ser castigados todos los involucrados. Sucesión inconstitucional. La pregunta? Ah, ya te olvidas. ¿Cuál sería tu veredicto si tú fueses la jueza de este caso? Primero convoco a todos. Porque eso de que se esté convocando por parte, los solo a todos. Algún... Claro. Ya, o sea, ahora y tu veredicto cuál sería? Estamos jugando. Claro, pero primero tengo que escuchar a todos antes de sacar un veredicto, ¿no? Y ahorita hay muchas historias muy mal contadas. O sea, ¿no? Ya, Pero de justicia, digamos que hemos escuchado, es a todos, que... escuchado a todos. O sea, en estos casi dos años no de situación de hemos escuchado a todos. Todos han dado sus versiones en los medios, en el Twitter, no, pero medios amigos, medios enemigos. Estamos pero a ver. A ver, que si si no puedes no con puedes con agarrar Ay, sí, vamos a tomar como declaración las redes sociales, los twitters, las... No, no es lo mismo, no es lo mismo Aquí también hay cosas que hay que decirlas, ¿no? Y aquí ha, han habido muchos arreglitos entre el movimiento socialismo y Yanine Áñez El gobierno transitorio, y aquí no podemos ¿Y si mentirnos? tú fueras presidenta de Bolivia, ¿qué harías? Ya, castigo, no castigo el fraude Porque eso es lo que le ha faltado a Yanine Áñez ¿Cómo castigaría el fraude la presidenta ver, Isabel Bustamante? ¿cómo hubiera que, a ver, primero uno Separación de poderes Sí, claro, eh, te eh, a preguntar, qué, ¿no? ajá, O sea, ¿qué rol juega en todo esto? El órgano electoral El presidente Evo Morales pide Que se haga una auditoría Invitación del gobierno a la OEA Para que haya una auditoría Él muy firme agarra y dice Nosotros vamos a aceptar cual sea el resultado. Tú, presidenta no castigarías resultado. el fraude, no lo otro. Castigo el fraude. Ya, yeah, ok. Andrés. Camacho y Mesa culpables de conspiración. Y un apunte. Los que hablan de fraude ya está la invitación de Wilfredo Chávez. Vamos a contar las actas. Ahí está. ¿A ¿Qué tanto ya van a cambiar, o sea, desde el 2019. Pues. Yo tengo mis actas. Yo fui jurado. Actas. Yo tengo bueno, mis actas. ¿no? Claro, ¿Te das cuenta? Ahí. O sea, eso es lo que están pasa. Ahí. Este, el Camacho y el Mesa malos, los otros buenitos. el más pobrecito. Pues no así, pues, hermano? No. ¿Por culpables manera, por conspiración? Absolutamente inocente. Eso no pasa. ¿De qué eres culpable tú, Sayuri, entonces? De venir aquí a pelear con vos en vez de estar comiendo en mi casa. ¿Qué estarías comiendo? trancapecho? No, no, no, no, no. Una salchipapita. Una salchipapa. Al salir de aquí nos vamos a comer. ¿Parece? Pero también. Espérenme un ratito. Vamos a revisar los twitters, por favor, nos alistan. Los diferentes twitters que marcan también la jornada y le toman el pulso los actores políticos, para no decir referentes, porque se han ofendido cuando... Hemos citado a Carlos Mesa o Samuel Doria Medina como referentes políticos acá. A ver, vamos a, a ver los twitters. Quiere. A ver, el twitter de nuestro medio de comunicación, esto es informativo. El Ministerio Público amplía las imputaciones formales para Vladimir Yuri Calderón Mariscal, excomandante de la policía, y Williams Carlos Calimán Romero, sindicados por terrorismo, conspiración y sedición en el caso golpe de Estado. Esta es una ampliación de declaración. Siguiente, por favor. El Ministerio Público cita al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para que brinde su declaración por el caso golpe de Estado el próximo jueves 7 de octubre. Y al día siguiente en Miami tendría que declarar Arturo Murillo. ¡Qué semanita que se nos viene! Siguiente. Luis Fernando no Camacho, para el Arturo, a partir de, eh, esta, es de hoy, justamente a las 2 y 24, después de conocerse la citación, no lograrán amedrentarnos. Seguiré trabajando por mi pueblo con el amor de siempre Ahí está la hashtag víctima, el fue héroe. fraude, no golpe. Ahí está. Es el siguiente. Héroe. Freddy Morales, periodista de Telesur, Carlos Mesa, jefe de la segunda fuerza política después del MAS, se enoja porque citan a Fernando Camacho a declarar en el caso golpe de Estado. Pero fue Camacho quien reveló que fue golpe. Entre paréntesis, dijo que su padre arregló con policías y militares y esto es del 12 de noviembre del 2019. Siguiente, por favor. Confirmado, en nuestro medio de comunicación, Aviala, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció que citará a Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga por el caso golpe de Estado. Siguiente, por favor. Samuel Doria Medina, respecto a este tema, a las 8, hace dos horas ha tuiteado esto. Al parecer, me convocarán a declarar en la pesquisa de un inexistente golpe. Asistiré. Así lo he hecho siempre. El gobierno gasta valiosas energías en absurdos legales y champa guerra, en lugar de ocuparse de la crisis y el empleo. Le importa el pasado, no el futuro. Ya que he hinchado el proceso con ese tweet. <risa> Por eso ahora, que, que ponga contigo. Por, Camacho, eso, hace y ahí ¿Sí? ¿Por eso ahora. Ahí voy a perder mis trancapechos. ¿Qué? <risa> <risa> si pone, estoy contigo Camacho. Ahí eh... voy a perder mis trancapechos. pechos. <risa> es lo que pasa, no puedes cambiar la mentalidad, eh, querido Diego, de las los grandes generales de la policía y del ejército. Tienes a un general Yuri Calderón eh, que ha sido eh, puesto en ese, en ese, en ese cargo. De comandante de la policía, por el entonces ministro de gobierno Carlos eh, Romero, ¿no? Fue el primero en darse la vuelta. ¿Y el Calimán igual? Calimán también fue puesto por... Bueno, Calimán pero... participaba de actos y decía que era un soldado del, de pero, la revolución pero, pero, pero, pero, y del proceso. ¿Qué es lo que pasa? Como lo que ha pasado con eh, es aquella aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana, ¿no? De, de la FAB. Tienes gente que, si tú revisas su historial de policía y del ejército, ¿dónde han sido destinados? Ellos estaban. En eh, nuestras delegaciones en Estados Unidos y además han sido entrenados por. Bueno, pero ese es, un problema, es un problema de las autoridades, en teoría, ¿no? No es un problema. Es un problema de su formación. Las armadas siempre pactan con quien está en el poder. Es un problema de su formación. La vida son... Pactaron con Evo Morales y por eso los señores de se jubilan. Son se mercenarios jubilan por el 100% fuerza. de su sueldo. Ninguno de nosotros lo. Entonces hace. Camacho estaba se en, se en poder el poder porque pactaron con por... Camacho antes Por supuesto, pues Camacho entró al poder el 2 de Entonces es un golpe de Estado, ¿verdad? Yo te estoy diciendo que no. Estamos discutiendo. Entonces eres culpable. No, es, es culpable, debería ser culpable de ser y hemos de culpable, culpable del fraude, vamos a agarrarlo. Es culpable a todos. Esos, Camacho del golpe de estado, eso estás dice estamos de acuerdo en eso, ¿sí? Camacho es culpable por ah. meterse al gobierno de la sucesión ah. inconstitucional pero estoy diciendo que controlaba diciendo el ejército eso. Sayuri, entonces ¿Qué? Eso, pues, dice? entonces es el golpe de estoy, estado pero yo no, es estoy, yo no estoy defendiendo a Camacho yo que nunca estuvo que en duda por momento. parte de Sayuri que hubo golpe el 2019. lo que ella planteaba es que la narrativa del golpe tendría que ir por el ingreso a escondidas y la protección que la policía le dio a Luis Fernando Camacho para ingresar a Palacio Quemado y también el arreglo con los militares. Y Creo que iba por no ahí. Dice... ¿no? Claro, no pero aquí, aquí, aquí también hay, algo, hay, algo, hay algo que también deberíamos mencionarlo, ¿no? Eh, cuando hubieron todos los conflictos y llegaron los senadores que llegaron al Senado, ¿no? ¿Quién era la MAE en ese momento del Senado? La mayor administrativa en ese momento del Senado era pues el Oficial Mayor, ah. que el Oficial Mayor tenía que velar, ¿por qué? Porque se cumpla la normativa, se cumplan los reglamentos, se cumpla todo. ¿Y quién es pues la persona que agarró y da la orden de que le entreguen las llaves de presidencia a la señora Janine Áñez? ¿Por qué tampoco no lo llaman a testificar a él? ¿Por qué? Ah, ¿quién ha dado las llaves? Ah... Mira quién está, es el Ahora, actual ministro es... de gobierno, que en ese momento ha sido eh, oficial mayor, y en ese momento ha reconocido que la señora Janine Áñez era la presidenta que, del, del Senado que había ascendido, ¿por qué? Porque había ausencia de poder en la presidencia y en la vicepresidencia. Entonces, ¿por qué tampoco se lo llama a, a, al, al ex eh, oficial mayor? ¿no? Porque ahí también... O sea, era funcionario público y él también debió haber velado por los derechos, debió haber velado que se haga cumplimiento de la normativa, del reglamento, ¿no? Y además, a ver, vamos a seguir dando vueltas en esto. Acuerdos, acuerdos. ¿Es lo habido habido un montón acuerdos de acuerdos? acuerdos? No, no, es es lo que en la reunión cuando... en la Universidad Católica, uh -huh. donde participaron el ex embajador de la Unión Europea, el embajador de Brasil. La iglesia. La iglesia católica. Susana Rivero, eh, Adriana Sus, Salvatierra. En la segunda, ellas afirman que en la segunda reunión, cuando se han presentado a declarar, que en la segunda reunión, cuando ya se había definido, eh, Luis Vázquez Villamor había propuesto y sal, había sacado eh, el argumento jurídico para justificar que Yanine Áñez asuma a la presidencia, ahí llegaron las representantes del movimiento al socialismo. ¿Por qué se da esta discusión? en un ente que nada tiene que ver con el poder constituido del país y con eh, personajes o actores o protagonistas que nada tienen que ver en esto. Porque estamos en anarquía. Estamos Ahora, en la anarquía una presencia de la presencia de poder. Por? A, a, por? Claro, por? Claro, entonces, ¿tien? el del no es el Evo ¿tien? Renuncia, ¿tien? pero no ha sido ¿tien? culpa, ¿tien? culpa ¿tien? Del más. No. El Evo se va, pero tomar se no se va. se va. se va. se se ha a en la 16 de julio. Claro, los masitos no, no van a el, problema es, es, el problema es que es muy buenas historias conspirativas. Cuando la Ya está supeditada al poder reinante. Porque esto mismo estaría pasando si estuviera Camacho. Camacho estaría persiguiendo a los. seguro la Andrés estaría dentro. A ver, a ver en pero, de, pero, de los Pero, pero más pasado, de 1.600 estuvieron el año pasado. Por eso, estoy diciendo, por no eso, hay, eso ¿cuántos estoy diciendo. ¿Y ahora no hay? ¿Ahora cuántos hay? Están pues, la Yanine Áñez está, no está ahí. Cuántos? Y ahora quizás están los, los demás también. Y la persecución que les hacen es lo normal, es lo común, estamos ya acostumbrados Que se estén peleando encima de nosotros mientras nosotros aquí nos estamos arruinando la vida No hay leyes de educación, estamos, mira, la, la educación en que está, a nadie le importa Siguen los chicos pasando clases online y ni siquiera tienen celulares, ni siquiera tienen wifi A estas alturas Hay presenciales en el área rural, ¿no? Qué bonito, ¿y? ¿y? ¿no deberían? Está, está, ¿no? está diciendo algo que es siguen sí, en el online, no, no es real, está diciendo lo que no es cierto Por eso te lo recalco, Oye, Nada más. No, no, no, pero es que hay, hay presenciales en el ah, área rural. Sí. Y aquí, sí. en la ciudad Ajá, ver, está ver, no, no, no nos desviaremos del es tema, problema. no nos desviaremos del claro, tema, no, por no, favor. No hay que mentir, no, no que hay que mentir, hablaremos bien no tiene Les, les daremos cierta altura y hablaremos de la verdad. Datos correctos, por favor, te pido. No mentiras, no mentiras. No solo show, no solo quiero tomar la palabra, quiero tomar la palabra, compañeros. Dale. Concuerdo con Isabel, que vivíamos en un estado de anarquía, en un estado de ingobernabilidad, pero también producido por las quemas de los tribunales electorales departamentales, producido por la Unión Juvenil Cruceñista, por la Resistencia Juvenil Cochala, porque Williams Calimán... Eh, Yuri Calderón, formados en Estados Unidos, que fueron agregados policiales y militares de nuestras representaciones consulares en Estados Unidos, y espe específicamente en Washington, también generaron y operativizaron las órdenes de tumbarlo al indio, no de tumbarlo al Evo. Claro, Entonces el patriarcado, es, es lo los blancos, lo es lo este ah, lo el indio, allá, el todos los días es lo mismo. ¿Y, vas, y el por Todos los días te patriarcado No respetar no o es el referéndum. tiene color, no y no el lo que ha sido? Que ocurrió diputada, dice, no politice, por el Si no, no, politizar nada. no, no, no, no, si no, quieres que ocurrió. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no cumples con un referéndum, estás rompiendo las leyes, le estás rompiendo la Constitución. Uh -huh. Ahí empezaron los problemas. No lo digo yo, lo ha dicho la declaración del GIEI. Que te digan que reelegirte es un derecho humano es una exageración, no puedes hacer eso. Ahí empiezan los conflictos, ahí sale la gente. Obviamente los políticos están ojo al chate y aprovechan. Ese fue un error. Porque igual así como el MAS ha sacado gente del alto, este camacho miserable también va a sacar gente de Santa Cruz y va a mandarlos a morir por él. Y eso es lo que estamos provocando. Este fue un error el de la reelección que hasta lo ha aceptado Evo Morales, ¿no? Ahora, ¿no fue también un error de la oposición participar de las elecciones del 2019 validando ya las elecciones? Y, y cometer el mismo error que se ha cometido en Venezuela, que al final han mandado un candidato solo, igual ha habido elecciones. O sea, tampoco se podía dejar ese vacío. Quien debió haber dado eh, el paso principal era pues el Tribunal Electoral pidiendo que se respete el referéndum. ¿Quién ha manejado el referéndum? El órgano electoral. El órgano electoral ha manejado ese referéndum. Él ha hecho el conteo de los votos. Ha dado la legitimidad de que el pueblo ha dicho no un 21F. ¿O me equivoco? Uh -huh. Entonces, ¿qué cuando, ha pasado? Cuando, cuando, cuando. El 21 de febrero, cuando hemos ido a las urnas para la modificación del artículo 169, si no me equivoco. 168. 68, perdón, gracias por la aclaración. ¿no? El pueblo ha votado que no, que no. Pero así y todo se han salido con que, ay, es un derecho humano. Perdón, todos tenemos derechos, todos tenemos, pero no puedes, puedes agarrar y pasarnos esos derechos que ustedes tanto dicen, tanto hablan, por encima del voto popular. Por eso también han, han habido las susceptibilidades que han habido en la elección del 2019. Por supuesto. Porque se han pasado por las guintas no, no, no. el 21 justamente, de febrero. Justamente ese tribunal electoral les dio la garantía de que ganó el no. Más bien ese tribunal les dio la garantía de que no le iba a dar la victoria al más. Y ustedes después están diciendo... que. ¿Pues, ¿Es, ese tribunal... Es medio es medio, Es medio incoherente. No, es medio no lo incoherente. Lo es medio incoherente. ¿Y sabes por qué no han alterado? por qué? han alterado de hecho, las elecciones de la, del 21F porque creían que iban a ganar y no ganaron es un mal cálculo político Estas, supuesto, estos sucesos error, están claro, plagados de no, error, no han hecho fraude porque vive, creyeron no te, que iban a pero ganar mira, el y esta vez hicieron Cruz, fraude el 2007, porque sabían que no iban a ganar porque ya se olían el malestar de todos y después y después ganaron, porque el mal cálculo ya lo tuvo Áñez cuando se lanzó la mejor, la mayor eh, propagandista del MAS ha sido Áñez. Sí. El seguir en su mandato, que no debería ser con el pretexto de que había eh, una supuesta, la, que la pandemia... Ordenar no sé la qué. casa, ¿te acuerdas? Vamos a ordenar la casa. Vamos a ordenar, yo soy casa. mujer y soy madre, toda la vida, ¿no ve? Vamos a cuidar un tiempito más, mientras tanto su gente robando. No, no no te confundas, Andrés, yo no estoy defendiendo ni a Camacho ni a Áñez. Y sé, odio yo a Áñez, y me eso molesta Áñez más que cualquiera eso, por señora. una razón, porque yo he visto gente, he visto a mis, a, a mis parientes, a mi familia, a mis amigos, a mis caseros, porque yo vivo en un barrio marginal en el Tejar, donde todos los conocemos, somos migrantes aymaras, y los he visto morir porque no tenían un respirador, mientras la señora esta y su gente se estaban robando Sayuri, delante de nosotros. Yo entiendo muy bien que tú no estás defendiendo a y de Camacho. Pero tampoco se entiende muy bien. Lo que no estoy voy voy de acuerdo contigo, Sayuri, es que tú digas que el más es igual de es responsable. No es de igual. Los masistas claro fueron, sí, fueron perseguidos, fueron perseguidos, ultrajados, por supuesto, poner listas en los cajeros automáticos. ¿Te parece eso ¿Te parece? ¿Te parece correcto poner a lista el nombre de masistas de los de los a los quejeros automáticos, donde está su casa y perseguirlos? Pero ahora están correcto? haciendo listas, pues, el más de los que están No, no, no, no, de gente que iba a charlar dejando? de política en Cochabamba, en la calle, en la, a la plaza principal, donde vivía? Con grafitar, grafiter, no, masitas, grafitar ¿no? en las casas dobles para que quemen esas casas. Es lo que hacen eso los es justo. Políticos. Los masitos fueron lo víctimas de esa, Ay, de esa persecución. Y por eso hay que sí, perdonarles sí. todas las, pues las cochinadas que han, que peligros, han hecho. Por supuesto. Por supuesto. Que por no nada, peligros, por de masacrado de, de, no de, de Guayani todos los militantes. Por nadie. No menciones a los mártires. Lo que sacaban eran militantes del más del sétimo de Cochabamba. No merecían morir. No merecían morir. Fuera lo que fuera. No, tú decides cuál era su militancia, entonces. No, te estoy diciendo ah, Sus que elecciones de vida fueron, fueron defender su proceso. No morir. Defender si su, su proceso, cerrar, si por eso que murieron. Los por que defender que su proceso, murieron. A la eran los diputados que ganan 21 mil bolivianos al mes. Por defender su proceso, murieron. Sí. Sí. Sí. No, propongo, que a defender. No. Les propongo. Les el propongo el un breve Además, corte. vamos a ah, escudar con la En este viernes irreverente y al volver el punto, o la parte final de este viernes irreverente. De las ideas, a Estás viendo. Más agua por favor. A la Televisión, un continente de culturas. Los amantes es del bueno, círculo polar, Ana y Otto, cuentan una apasionada la y secreta la historia la de mira, amor que se no extiende lo desde los ocho años de edad. Oye, estoy aquí. Soy Ana. ¿Te acuerdas? Pues tenía algo. Me llamo Cine Profundo, sábado, a las 23 horas. ¿Qué tal les habla Jorge Gestoso? Acompáñame este domingo con la entrevista a la ex ministra de Planificación, Mariana Prado, desde Santa Cruz, en Gestoso Global, 19.30, domingo, por Avia Yala Televisión. Los espero. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Noche TT, dirían en la Argentina, esta noche irreverente. Cerramos esta primera semana de irreverentes con un tema que claramente sigue la herida abierta en nuestra sociedad. Este debate no solamente se da acá y a estos niveles que hemos visto, sino también se da en los hogares, se da en, en los círculos de amigos. ¿Cómo debemos zanjar esta historia del 2019? Borrón y cuenta nueva, olvidamos lo que ocurrió, unos se victimizan más que otros, hay víctimas y hay victimarios, o no es todo tan absoluto y no podemos caer en el reduccionismo. Es parte de lo que hoy hemos hablado, eh, esta noche eh, tenemos eh, ya en la parte final 30 segundos para despedirnos cada uno de nosotros y cada una de ustedes. <risa> eh, de, en este tema qué es lo que va a ocurrir son muchas aristas que, que han salido son muchos temas muchos punteos eh, que ustedes han propuesto sin duda alguna no vamos a solucionar nosotros cinco o ustedes cuatro este tema pero refleja en parte lo que se vive en la sociedad 30 uh -huh. segundos finales por favor cambio sí ya que bueno. has hablado poco hoy. Bueno, manténgase... Me, me tomaron nota. No, me tomaron nota. <risa> en Bolivia se ha habido la subversión del orden constitucional en noviembre del 2019 y se está juzgando por un primer periodo de tiempo en el cual Yanine Áñez, junto con sus amigos, eh, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Unión el Cruceñista, Resistencia Juvenil Cochal, han subvertido el orden constitucional y nos han llevado a la anarquía, a la violencia. Posterior al 12 de noviembre, cuando Janine Áñez toma el control de, de forma ilegal, inconstitucional y legítima del Estado, realiza un sinnúmero de acciones violatorias a los derechos humanos fundamentales que están eh, siendo propuestas a través de proposiciones acusatorias por el Ministerio Público a, a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y esta asamblea tiene el deber de eh, pues, resolver y darle la justicia Gracias, a Gabo. todas las víctimas. Gracias, Gabo. Isabel... Bueno, ya que hemos hablado de la asamblea, ¿no? No te olvides que en la asamblea se ha aprobado la ley 1266, el 24 de noviembre de 2019, uh -huh. donde llegado el momento, oh, cuando se, cuando se aprueban estas leyes, le estás dando la potestad a la Janine de que sea presidenta. ¿Por qué? Porque estás aprobando sus leyes para que después ella las promulgue. Esta ley te habla justamente de... Eh, las siguientes elecciones, La está reafirmando, reafirmando. Entonces, ¿qué? Primero agarran y dicen, no, no le vamos a hacer un juicio de responsabilidades intentando desconocer que ha sido presidente, pero ahora dicen, juicio de responsabilidades. El juicio de responsabilidades es solo para los altos mandatarios. Entonces, eso quiere decir que también han aceptado que Janine Áñez ha sido pues presidenta constitucional. Porque Bien. el Estado no Andrés, se ha quedado vacío, hueco. No, ya, vamos, vamos, Una Andrés. ¿verdad? Sí, sí, sí, despedida. Bueno, yo creo que le ha pasado ahorita a Fernando Camacho con la investigación. Sí es importante para esclarecer lo que pasó en el 2019, pero yo creo que es más importante porque nos habla del presente. Los hechos que se van a descubrir a partir de lo que se está investigando ahora. Nos va a hablar de la capacidad conspirativa de Fernando Camacho, como vimos en imágenes, que fue capaz de financiar, de hablar de financiamiento a policías y militares. Y esa capacidad de lo que se va a revelar es lo que está pasando ahorita. Porque Fernando Camacho en estos días está conspirando. Está hablando de una ley departamental que rompe el orden constitucional. Está hablando de Vamos financiamiento cerrando, de ciertos Andrés, grupos. Favor. Entonces, para mí, lo importante de lo que está pasando ahorita, no solo es el pasado, sino que nos habla de la conspiración presente. Sayuri, Señores gracias del... por venir esta noche. No, me la he pasado de maravilla, me he divertido muchísimo. Señores del gobierno, gobiernen, por favor. Nadie los va a sacar, nadie los va a votar si ustedes son buenos gobernantes, si somos todos prósperos, si tenemos salud y educación de primer mundo. El socialismo es eso, que alcance para todos, que todos estemos felices. Estoy cansada de ver gente pidiendo plata, que la crisis afecte más a Aymaras y Quechua, que han sido los que han votado por ustedes y los que los han llevado al poder. No les fallen, no les fallen como les han fallado el MNR, el Partido Liberal y todos los demás. Nadie los va a sacar si ustedes saben gobernar, pero si siguen portándose así, si siguen persiguiendo, si siguen buscando quedarse en el poder, les va a pasar lo que le Suele venir. El pueblo es sabio, cuidado. Sayuri, invitación para otra noche, ¿no? Hombre, para que estés así picante. Pero no con agua, con comida, por favor. <risa> muy bien, muchas gracias. A ustedes las gracias, irreverentes, por estar junto a nosotros esta primera semana, eh, que realmente de este nuevo ciclo que es muy importante para nuestro medio de comunicación. Voces jóvenes, voces frescas, analizando los temas día a día, con diferentes miradas, desde diferentes aristas. Aquí no hay censura, son irreverentes y tienen la libertad para poder hablar y opinar lo que piensan. Gracias a ustedes, buenas noches, buen fin de semana. Chao. Dejas de ser mula de carga, falla. si la planta legaliza, el sistema falla, si no compras armas, el sistema falla, si trabajas menos de ocho el horas, el sistema falla, mientras no asistas el a la iglesia, falla, como autoridad no el reconoces, falla. cuando abran las fronteras, el falla, si caíste en cuenta que la monarquía es inútil.